Hola, bienvenidos. Vamos a ver rápidamente cómo tener aquí el botón de favoritos en el navegador Microsoft Edge. Vamos a los tres puntitos de arriba a la derecha. Luego vamos a donde dice configuración. En configuración, apariencia. Bajamos un poquito y tenemos el botón aquí mismo mostrar botón favoritos lo activamos y ya lo tendríamos aquí en esta zona más accesible